contigo Antonia vamos a conectar con Vladimir Paula adelante Vladimir bueno me encuentro en estos momentos en las afueras del hospital San Vicente de Paul. Bueno, porque el hospital también se convierte en el día de hoy en un colegio electoral, en un proceso para que los dominicanos, los franco-macorizanos, puedan venir a ejercer el voto. Y vamos a ver entonces lo que está ocurriendo eh, en las afueras, ¿verdad? En esta parte del hospital, en esta parte del hospital San Vicente de Paul, en el día de hoy, ahí vemos Colegio Electoral 0213. El 0213 está instalado instalado también en este hospital San Vicente de Paul, que es uno de, las, de los lugares donde se ha escogido para el derecho al voto en el día de hoy, el día de hoy. Así que, vamos a ver entonces, y Vemos imágenes en estos momentos, vemos imágenes en estos momentos de que, eh, proceso, vemos los delegados de los diversos partidos políticos y en esta área donde... Está instalado el departamento de estadística del hospital, en el área de atención al usuario del Senasa, también fue adaptada para que los habitantes en el sector San Vicente de Paul puedan ejercer el voto en el día de hoy. Vamos a comenzar con la presidenta de este colegio electoral, si es posible. Bueno, vamos a terminar que deje el proceso, el proceso, ¿verdad? Porque es un proceso, eh, observamos aquí justamente cómo un dominicano acaba de ejercer el voto. Ahí está el señor. ¡Ay! como entró el señor su boleta lo hizo calmadamente tranquilo luego ahora entonces es verificado en el padrón electoral para posteriormente eh, dejar plasmada su firma que acredita como que el señor ya ha ejercido el derecho al voto en el día de hoy, ahí está Mientras observamos también otra más que ya ha acudido y ha introducido la boleta. Boleta en estas elecciones municipales en el día de hoy. Ahí está el señor que ahora segue el dedo y que ya definitivamente. El señor lo ha hecho con deseo en el día de hoy. Ménelo ahí. El señor lo está haciendo con deseo, ¿eh? Feliz, contento. Inmediatamente también, ahí está le marcan el dedo y le entregan una servilleta y su cédula. Sí. Hemos observado que usted ha votado con gusto, con deseo. ¿Por qué? Yo con deseo porque el voto es lo que hay. quedar. Dice su voto. Por la patria. Por la patria, entonces. Hay que defender la patria a todo lugar. Bueno, bendiciones. Un dominicano entusiasta, ¿verdad? Comprometido con la dominicanidad y que en el día de hoy, tal y como decía él, eh, ha ejercido el derecho al voto. Así que ahí está. En este lugar están instaladas eh, dos mesas, tres mesas de votación. Mientras observamos por aquí un observador del escrutinio de la punta central, ¿cómo marcha todo por aquí? Hasta el momento todo va bajo control. De, de la mesa Mira. C, la B y la D, todo está, todo está normal. Todo normal, no hay sí. ningún tipo de alteración. Hasta el momento no. Bueno, ahí está. Desde el área de Dirección de Consulta del Departamento de Estadística del Hospital San Vicente de Paúl que ha sido habilitada también para que se ejerzan las elecciones en el día de hoy en cámara a Neudi Paula y para esta cobertura total para Telenor, Vladimir Paula, regreso con usted. Gracias a Vladimir Paula, esas eh, informaciones directamente desde el Hospital San Vicente de Paúl. Bueno, y nosotros seguimos con esta cobertura especial, Elecciones Municipales 2020, Elecciones Municipales Extraordinarias 2020.